Un día más en el Salón de la Justicia Social... Muy bien, superamigues, allí viene Superman y parece que trae novedades Superamigues, hay una emergencia y es hora de poner manos a la obra ¿Qué ocurrió, Superman? Momento, antes de dar inicio a esta misión, deberé asegurarme de que estemos siendo inclusivos Eso es lo más importante hoy en día Superman, si está ocurriendo una emergencia, tal vez deberíamos... Lo más importante es ver que seamos inclusivos Necesito cerciorarme de que tengamos al menos una persona de color y una mujer en nuestro equipo Aquí estoy, Superman yo soy una persona de color Muy bien, Cyborg, tú liderarás la misión porque eres una persona de color ¿Qué? ¿Yo? Creo que el más capacitado para liderar este equipo eres tú, Superman Sí, pero yo no soy una persona de color ¿Y eso qué tiene que ver? Sería racista liderar esta misión porque no soy una persona de color ¿Pero qué tiene que ver el color de tu piel? Eres un gran líder y el más poderoso de todos nosotros todos nosotros. Sí, eso Eso no importa, Cyborg Lo que importa es que ahora tiene que liderar una persona de color Se llama reparación histórica Superman, eso es racista inverso, de verdad no creo que mis poderes sean tan grandes como para... ¡Oh! ¿Además tienes poderes? ¡Claro que tengo poderes! ¿Por qué crees que soy un superamigue si no? Pues porque eres una persona de color. ¿De verdad estás diciendo que solo estoy aquí porque soy una persona de color? Sí, y como bien dije, necesito certificar que también haya una mujer entre nosotros. ¡Oh! Ahí veo que está la mujer maravilla. Así es, Superman. Aquí estoy, lista para una nueva misión. ¡Fantástico! Ahora más nos vale apresurarnos porque momento, ¿por qué asumiste el género de la mujer maravilla, Superman? Bueno, principalmente porque se llama mujer maravilla Pues debería llamarse persona gestante maravilla Persone Así es, persone gestante maravilla Maraville Persone gestante maraville ¿Por qué asumiste que es mujer? Bueno, es que anatómicamente se ve como una mujer Verse como una mujer no tiene nada que ver con ser una mujer Las ciencias biológicas atrasan 10.000 años Sí, deberíamos quemar los libros de biología para que la humanidad avance. Está bien, yo me autopercibo como una mujer, así que no me sentí oprimida por Superman. No tan rápido, persona gestante maravilla. ¿Cómo sabes que eres una mujer realmente? Bueno, es que yo me identifico socialmente como una mujer en cuanto a mi rol de género ante la sociedad. Persona gestante maravilla, tu autopercepción está absolutamente condicionada por el sistema en el que has sido criada, el sexo biológico que te ha sido asignado, lo que has aprendido de tu familia, amistades y entorno y los conceptos que has incorporado siempre dentro de este sistema. Por el amor de Dios... Es cierto Por el amor de Dios, no queremos religión aquí Oh, por Dios, no sé qué soy No te vuelvas loque, persona gestante maraville, por Dios Ya basta de nombrar a Dios, nadie ha hecho más daño que la iglesia católica Con sus universidades, orfanatos y bibliotecas llenas de libros de biología Oye, ¿por qué asumiste que se refería a la cosmovisión católica de Dios? ¿Pueden dejar de ofenderse por absolutamente todo, aunque sea por un instante? No Ayúdame, Superman, no sé qué soy Pues, ¿cómo te autopercibes? Y eso que importa ya, cualquier percepción que yo tenga estará siempre condicionada por lo aprendido en este sistema heteropatriarcal y capitalista. ¡Oh por Dios, es cierto! Hemos vivido una mentira todo este tiempo. Ahora yo tampoco sé qué soy. Pues yo sí sé lo que soy. Soy un liberal y voy a votar a mi ley experta en 2023. Robin, mi ley experta están peleados y no se hablan entre ellos. Oh no, es como cuando papá y mamá se separaron. Bien, ¿alguien más tiene un trastorno mental que debamos abordar? Oye, ¿cómo que un trastorno mental? Oh, ¿cuándo no? El comunista de mierda de linterna color aborto. ¿Sabes quién llamaba trastornados mentales a las personas que no definían su identidad? Déjame adivinar, Macri o Hitler exactamente, ambos, Qué sorpresa Superman, creo que deberíamos encargarnos de esa emergencia que mencionaste, ya descubrí lo que soy, soy una gallina ese no es el sonido de una gallina ella es libre de emitir el sonido que quiera, viva la libertad viva la libertad Viva la libertad No, sigue sin ser el sonido de una gallina Superman, tú no eres quien para decirle a una gallina Cuál es el sonido que debe hacer Ese nivel de autoritarismo me recuerda Al primer gobierno de Hitler Cuando su primer ministro Jair Bolsonaro Hizo un pacto con el cardenal Mauricio Macri Para conseguir el apoyo de la iglesia católica Durante el papado de Donald Trump Logrando así que la dictadora Patricia Bullrich Tirase la bomba atómica en Cuba En complicidad con el líder de la Italia fascista Luis Lacalle Pou Quien luego invadió Polonia de la mano de Ricardo López Murphy, Carolina Píparo y Javier Milley. Oye, con Milley no te metas. Él es mi papá. No, no es tu papá, Robin. Y Esper tampoco. De hecho, es biológicamente imposible tener dos papás. Oye, oh por Dios, ¿y ahora qué? Tus palabras son absolutamente transfóbicas, discriminatorias y estigmatizantes. ¿Cómo puedes decir que es biológicamente imposible tener dos papás? Pues porque biológicamente lo es. Por eso dije que debemos quemar los libros de biología. Tranquilos, Robin no habla de forma literal Él solo está buscando el abrazo paterno Que le faltó en su niñez Como básicamente el 95% de la militancia liberal No es verdad Yo soy liberal libertario Porque estoy cansado de pagar impuestos Robin tienes 26 años Y vives en mi mansión Comes de mi comida No has trabajado jamás nunca Y Alfred te plancha las camisas ¿Cuándo has movido tú el trasero Para pagar siquiera un maldito impuesto Muy cierto Robin Además eres muy egoísta Deberíamos crear aún más impuestos Para que que las personas que se sientan de otra especie Puedan pagar sus procedimientos quirúrgicos Con la garantía del estado O oh, no, se están peleando los inválidos Superman, disculpa mi insistencia Pero ¿no deberías contarnos sobre esta emergencia Por la cual debemos actuar? Oh, cierto, lo olvidaba Pero antes necesito cerciorarme de que en este espacio Haya un negro, gordo, travesti Peronista para ser inclusivos Y mientras los superamigues discutían Vladimir Putin invadió Ucrania Con total y absoluta facilidad Nadie puede entender qué es lo que ocurrió un simple puñetazo de Superman habría sido suficiente para detener a Putin en un santiamén, pero parece que aquí, en el Salón de la Justicia Social, se estaban discutiendo otros asuntos que también son de vida o muerte. ¡Eh!